Curiosidades sobre el chavo de loco Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer un test ¿De qué? Tú espérate al final del ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Venga, a ver qué nos cuentan Tonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina, pasó por graves problemas de salud por disimular su busto con una faja. O sea, imagino que es por el personaje, ¿no? Madre mía, muchos actores se la juegan. ...de mamar a su hijo porque los tumores obstruían los canales. ¿Quieren saber quién era el esposo de La Chilindrina? Sí. Quiero saber. Seguramente lo conocen. Es Gabriel Fernández. Además de ser la voz que algunos años presentaba el programa... También fue el actor de la serie. ¿Ah, es ese. El que se sentaba detrás del chavo. ¡Qué fuerte! María Antonieta de las Nieves obtuvo un récord Guinness por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil. Los capítulos en los que no sale la chilindrina, que son pocos, se nota, ¿eh? Se nota mucho. Y cuando no sale Kiko, también. ¡Ahí está! Ali. Y es que el actor también era médico, yo estudié la carrera de médico. Y en un momento dado en mi vida tuve la disyuntiva de dedicarme o a esto, o sea, a hacer la carrera artística, o, o, o seguir como médico. Es más, recibió el llamado de Chespirito cuando estaba atendiendo un paciente. ¡Médico! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Flippy! El anillo de casado puesto mientras coqueteaba con Doña Florinda. En su casa lo esperaba su mujer. ¡Es verdad, se ve el anillo! ¡Qué fuerte! Sí. Yo veía que tenía algo en la mano O sea, yo pensaba que el anillo que llevaba Toma esa arriba. ¡Wow! Yo pensaba que el anillo que llevaba Daba algo sobre... No, claro, claro No puede... Rep... Claro, no puede... Claro, si se supone que está casado Y lleva el anillo Entonces Se lo tendría que quitar Para poder hacer el personaje porque quiere ir con Doña Florinta. Entonces... ...duro pasado en España, donde fue guerrillera y combatió al dictador Francisco Franco. Además, y como ya saben, cuando Ramón Valdés murió, ella fue la única que estuvo horas al lado de su ataúd. Vamos a jugar a... Eh, hay una serie de imágenes o palabras, ¿vale? Y tenemos que seleccionar el que no pertenece a ese grupo. No lo has entendido, no te preocupes. ¿Cuál no pertenece al grupo? Entonces tú tienes que poner, o sea, tienes que escoger cuál de estos tres no pertenece al grupo. En este caso, la mermelada. ¿Por qué? Porque no es un lácteo. lo que lleva leche es un lácteo. El yogur, el queso, la mantequilla. Por lo tanto, la mermelada no pertenece a ese grupo. ¿Solución? Es un producto que no contiene leche. Eh, esto está claro, ¿no? <ríe> esto está clarísimo. ¿Quién de aquí se sienta en una mesa? Una cosa es que te apoyes en la mesa, pero sentarte en plan si no vamos a comer. Doble de La mesa. En este grupo la mesa es la única que no está diseñada para sentarnos en ella. Corre. Eh, vale. ¿Cuál no pertenece al grupo? Atención que vamos con geografía. América, Europa, Australia y Asia. No me digas que no lo sabes. ¿En serio no lo sabes? Australia. Claro. Aunque no es un continente. Mira, es un país, mientras que el resto es un continente. Es el balón de broncesto. El balón de broncesto. A lo mejor por eso se llama balón. Claro, balón, balón, cesto. Balón. Vale, hermano. ¿Cuál no pertenece al grupo? Vale, esto es eh, mitología griega. Rodita, Hera, Juno y Atea. Atenea, que Juno no pertenece al grupo. ¿Verdad que no pertenece al grupo? Vamos. A ver qué pone. Juno no. Juno, a ver si voy a tener que empezar a leer otra vez, porque no sé leer, ¿eh? Pues fue el hombre que le dio en Roma a la diosa Hera. Mientras que Afrodita, era y Atea... artería perdón, me he vuelto a equivocar... Son nombres griegos. Escoba, trapeador, recogedor, aspirador. Para quien no lo sepa, estos productos sirven para limpiar. Para quitar el polvito. Trapeador. Hace lo mismo que la escoba y la aspiradora. Entonces el recogedor es el que va fuera del grupo. Ostras, esto es complicado. A ver, como no sea un trapero que hace rimas... En el mundo entero, Ponga aspiradora. Es la única del grupo que necesita electricidad para funcionar. Por eso aquí es la intrusa. Ah, vale, se refiere. Se refiere en plan electricidad. Claro, porque la escoba atrapa. ¿Qué es un trapeador? ¡Ah! ¡Ah! es? ¿eh? ¿Cómo se escribe? A ver. Trapeador. ¿Trapeador? ¿Trapo que se usa para limpiar el suelo? ¿En serio? No, no era más fácil poner trapo y ya está. Y en este te dejo a ti que la respondas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que no pertenece al grupo? ¿La gallina, el águila, el pato o el búho? Déjamelo en los comentarios. El animal que no vuela. Yo te dejo ahí la pista. Exacto, es este, claro. Por aquí te dejo mi canal secundario de gaming. Por aquí una lista de reproducción. de los vídeos de este año, ¿vale? Para que los vayas viendo aquí el último vídeo. O sea, el vídeo anterior a este. Aquí te puedes suscribir.